Benjamín Vicuña publicó un conmovedor video de Blanquita. El actor Benjamín Vicuña publicó un video en su cuenta de Instagram en la que sensibilizó a todos los usuarios, al recordar a su hija Blanca Vicuña. La pequeña falleció en 2012 a causa de dos raras bacterias que ingresaron a su cuerpo y le provocaron una septicemia generalizada, luego de unas vacaciones familiares en Cancún. El conmovedor video casero de su pequeña de 6 años la muestra sonriente y divertida, jugando con un ratoncito a pilas. Ya son seis años. Mi vida se partió en dos. Mi niña, mi primer amor desapareció por arte de magia. Me apretó la mano y voló. Aparece en estos videos y los atesoro como piezas arqueológicas de una historia que no termino de entender. Luego continuó su emocionante publicación Veo el video y trato de ver el truco, La despedida. Blanca, el alma más pura de seis años hizo su truco maestro hace seis años. Sigo preguntándome cómo lo hiciste, ¿dónde estás?.